Hola a todos, vamos a empezar ya la sesión de tarde para no tardar muchito, mucho más y que no nos retrasemos mucho. Pero que hayáis podido comer bien y estéis preparados para la sesión de esta tarde. Te arrancamos la sesión de tarde con Nacho Navarro, aquí el señor Nacho. Nacho, di hola, hola, hola. <risa> que estás ahora currando en Jerónimo Palacios. Qué momento más trágico este en el que escuchas tu propia voz, ¿eh? ¿Eh? Es como, como eco. Totalmente. Pero menos sabes que alguien te escucha, tú mismo te puedes escuchar, sabes, que ya es más que muchas veces. Que me voy a presentar de todas maneras, porque me dijiste Venga. que me iba a presentar que hay un slide de presentación. Pues lo dejo aquí con Nacho, para los amigos, que os voy a hablar de temas de Agile y Producto y nada, pues Nacho os va a contar. Gracias Nacho por estar con nosotros. Pero, un momento, no te vayas, no te vayas. Mirad, como doy? es una hora un poco complicada ahora después de comer... Eh, vamos a empezar con algo un poco más dinámico, no os preocupéis que es fácil al final estamos todos aquí disfrutando de un evento como este que no es fruto de la casualidad, que conlleva mucho trabajo, una apuesta de una empresa y sobre todo trabajo de este caballero Ven aquí, Corti así que os voy a pedir por favor que a todos Produhackers y a Corti porque es de bien nacido ser agradecido, Muchas gracias. le den muy fuerte aplauso a estos señores que se merecen Luis. Que pero aplaudí que se lo merecen hombre sí. Gracias. Levántate. Vamos, levante, levántate, levántate. ¡Vale, ya está, ya está, ¡Vale! Ay, ya está. Me toca a mí ahora. Ya está. Ya, ahora es el momento de Nacho. Gracias. Bueno, pues bienvenido de verdad a todos los supervivientes que yo no apostaba porque quedara tanta gente después de comer. Además, por pues, si no notáis, soy andal, soy andaluz, así que no os prometo terminar la charla entera. Vamos a ello. <risa> eh, <Gracias. risa> Eh, me llamo Nacho Navarro y trabajo en Jerónimo Palacios Associates. Es una empresa en la cual ayudamos a otras empresas a convertirse en empresas agile esto, o ágiles, como se dice en español. Y esto no significa que sean empresas que vayan a correr mucho. De hecho, siempre en todos los libros que hablan de agile, en la portada suelen poner un guiopardo. Y esto es muy mala traducción. Una empresa agile es aquella que tiene muchísima capacidad de adaptación. Adaptación al mercado, adaptación a las necesidades de sus usuarios. De hecho, sería mucho más acertado poner la portada a un camaleón. Quizás vendan más, pero mucho más acertado. Cuando Corti me llamó y me dijo, «Nacho, vente y da una charla de Agile». Pues me hizo mucha ilusión. Tengo una relación muy estrecha con Product que son grandes profesionales y mejores personas, y me emocionó un montón y me puse como un loco, de venga, sí, guau, wow, me encanta la idea. Y empecé, dije, pues si es el primer año que hacemos esta edición, pues voy a hablar de diseño de producto y empecé a buscar muchísimas herramientas de diseño de producto. Y conforme hacía la charla, pues me di cuenta de que las empresas donde voy, que tienen muchos problemas de ejecución, de diseño, etcétera, no tienen problemas porque no entiendan esas herramientas o no tienen problemas porque no sean capaces de ejecutar una dinámica. Tienen problemas porque no entienden el por qué las, tasas, las están haciendo y en qué contexto la están enmarcando. Así que al final me dio un paso hacia atrás y hoy os vengo a hablar de Agile y cómo entiende el diseño de productos y cómo encaja el diseño de productos dentro del mundillo de Agile. Si esto quiere, si no, pues no. Eh, vale. Para hablar de esto tenemos que remontarnos, va bien, va bien a grandes rasgos, eh, no te preocupes. Para hablar de esto tenemos que remontarnos un poquito en la historia e irnos a los años 80. En los años 80 es cuando estaba la gran explosión del software, es poquito de historia, eh, no os preocupéis. Es cuando estaba el gran momento del software y donde empezaban a amasarse ya muchísimas cantidades de dinero, las empresas de software empezaban a ganar pastas, puertas y los reyes de la fiesta, los. Uy, perdonad que no he puesto reloj, Ahora, y los reyes de la fiesta, los putos amos, eran los developers, los desarrolladores de software. Yo voy a poner una foto que es que me encanta. ¿O no? Bueno, toma, toma! Ya voy yo, ¿eh? Vale, al dedo, al dedo, no pasa nada, no pasa nada. O cuando yo haga así, tú le das, quédate ahí. Cuando yo haga así, tú le das. Bueno, esta foto me encanta, como podéis ver, pues, eh, la sensualidad en estado puro con tener vuestros instintos. Y esta foto es real, es de una oferta de empleo de un, de un developer COBOL que estaban buscando. Y no se le ocurrió tan mejor que hacer la oferta con una mujer en falda pues, acariciando el pecho terso de un developer. Esto hoy en día quizás eh, se metería en algún follón de opinión pública si lo trabajaras así. Pero bueno, la slide se llama la crisis del software, así que algo oscuro había en esta época. En esta época los desarrollos eran súper largos, siempre se entregaban tardes eh, y los costes de mantenimiento, como se entregaban con muy mala calidad, eran muy difíciles de asumir para ninguna empresa. De hecho, Luis, Luis, Luis. De hecho eh, esta foto creo que resume un poco el espíritu de la época, entre comillas. Esta máquina es la Terra 25, que es una máquina de radioterapia. Fue la primera máquina de radioterapia la que dijeron, oye, pues si somos unos cracks haciendo software y el software no hace la vida más fácil, vamos a meter software para gestionar y que nos lo haga más fácil todo. Impusieron una sentencia, if-else, que para los que no sean desarrolladores, la sentencia decía, si sí, el médico pone la radiación, la radiación máxima, no pasa de ahí, pero el else, el y si no lo pone no lo controlaron, de manera que cuando el médico se le olvidaba meter la radiación máxima, la máquina empezaba a todo lo que daba. Radiación, radiación, radiación. No ríe que al final es trágico, que os voy a sentir mal. Entonces eh, hubo 10 enfermos graves y hubo 3 fallecidos. Me he puesto este tema porque es muy impactante. ¿vale? En definitiva, esa época se le llamó la crisis del software porque empezó incluso a haber dudas de que, en el, fu de que el futuro de la humanidad fuera a través del software. Pero no os preocupéis, eso, porque vino el Tito Sam. Llegó a Estados Unidos, en el Ministerio de Defensa y dijo, vamos chavales, que el software es fundamental, que estamos aquí en el ejército haciendo un montón de cosas, tenemos que mejorar nuestra forma de funcionar. Entonces cogió el enfoque, el enfoque tradicional que hemos tenido toda la vida y creó Waterfall, que seguro que os suena. ¿En qué se basa Waterfall? Que nos divide el desarrollo en diferentes capas. La primera la capa, es, el momento, es la capa de análisis, donde yo hasta que no termino todo el análisis y recojo todos los requisitos, insisto, todos los requisitos, de no se me puede quedar ninguno, tengo que ser capaz de entender todo en el día uno, pues no paso a la siguiente fase. La siguiente fase es la de diseño, donde diseño de arquitectura, vale, no hablo de UX, diseño donde voy a poner toda mi arquitectura tecnológica y además me voy a ceñir a todos esos requisitos que tú me has pasado, así que no va a ser flexible. Luego voy a empezar el desarrollo del software, cuando ya he terminado todo. Y como al principio del, del, del proyecto, del producto, te he dicho cuánto tiempo voy a tardar, solo tengo unos meses muy claros para hacerlo. Que llámame loco, pero de vez en cuando el desarrollo del software se nos alarga más de la cuenta. Luego. Llega la fase de testeo, también llamada, te lo testeo si me da tiempo, porque en verdad todavía estoy desarrollando. Y luego te lo entrego. ¿Y qué te entrego? Pues seguramente algo que no cumple todos tus requisitos, algo que no funciona y por eso tiene pues, la cara triste. Pero ¿por qué esto no funciona? ¿Por qué la historia no ha demostrado que esto no funciona si yo cuando me hago planes... Cuando yo, por ejemplo, voy a planificar mis vacaciones, yo hago unas planes y miro dónde voy, me compro mis billetes. Hay muchas cosas en la vida, en el día a día, que lo ejecutamos haciendo planes. Una. Gracias. Bueno, pues porque es que tenemos que entender que no todos los productos se pueden gestionar de la misma manera. La matriz de Stacy lo que hace es categorizarnos los productos según su complejidad. En el eje X... Tenemos la, eh, la incertidumbre a, a, en referente a la tecnología, lo que yo uso para generar mi producto. Si tenemos productos digitales, puede ser software. Si me dedico a hacer muros, pues son cómo conozco yo mi ladrillos, mis cementos y el escenario donde lo estoy haciendo. Y en el eje I tenemos la estabilidad de los requisitos. Es decir, si los requisitos cambian mucho con el tiempo o si desde el principio los conozco todos. Entonces, la matriz de tesis este, si sí, sí, tenemos muy claro cuáles son nuestros requisitos y tenemos muy claro la tecnología con la que trabajamos, es un escenario que se conoce como simple. Ahí podéis gestionar como queráis vuestro producto. De hecho, cuando nosotros en el mundo de agilismo nos llama alguien y nos encontramos ese tipo de escenario, le decimos que no utilice nuestras técnicas porque está sobreprocesando algo que no es tan difícil. Y os pongo un ejemplo, si tú te dedicas a tú una empresa que se dedica a crear muros, muros de 3 metros de alto y 10 de largo, es lo único que haces, siempre con los mismos ladrillos, siempre con el mismo cemento. Si alguien llega y te dice, mira necesito cuatro muros de 10 metros de largo y 3 de alto, seguramente tú seas capaz de predecir perfectamente cuál va a ser el futuro, cuánto tiempo vas a tardar y no vas a tener ningún problema. Por el lado contrario, en la otra esquina tenemos la zona caótica, en donde ni estoy seguro de lo que tengo que hacer y además con lo que trabajo tampoco lo domino mucho. El ejemplo claro de esta situación, de ese entorno, es la investigación científica, es la lucha contra el cáncer, donde en la misión final la tengo clara, es decir, sé que tengo que curar el cáncer. Pero no sé el cómo, no sé si necesito una enzima que separa las células cancerígenas, no sé si necesito... No sé, tío, no me dedico a la investigación. Y luego nos quedan complejo y complicado. La única diferencia entre complejo y complicado es que en complicado todavía conozco más de lo que desconozco y, eh, perdona, y en complejo desconozco más de lo que conozco. Y ahora yo os lanzo una pregunta a lo loco. ¿Vosotros que os dedicáis al mundo digital... ¿Dónde creéis que está el desarrollo del software? Y os digo más, estamos aquí en producto. ¿Dónde creéis que está el desarrollo del software de innovación? Venga, uno. No nos vamos. Jude, caótico. Bueno, me gusta que te hagas caótico, porque generalmente me dicen por ahí había acertado y había, estaba bonificada esta pregunta, ahora te dan mil millones de dólares, no no hay problemas. Pues bueno, me alegra que digáis caótico porque dais cuenta de lo difícil que es esto y el grado de incertidumbre que tenemos. En verdad, esta, la mayoría de los expertos o todos los expertos coinciden, es que el desarrollo del software, la mayoría del desarrollo del software de innovación es tan complejo. Y esto, una vez. ¿Y esto qué nos quiere decir? Esto no quiere decir que esto es lo que sé, y esto es bueno, saber cosas cuando te metes en un producto digital, esto es guay. Una vez más, Luis. Luego está lo que no sé, y esto ya empieza a joder, porque al final vas a crear un producto, vas a crear una empresa, vas a meter ahí todos tus recursos, tanto económicos como seguramente personales. Vas a, llegar a, vas a llegar muy tarde a tu casa y tu mujer se va a cabrear, o tu marido se va a cabrear, y encima te estás enfrentando a un montón de cosas que no sabes pero ese no es el problema. Una vez más, Luis, el problema es esta bola. Esta es la bola que nos mata, esta es la bola que nos revienta la vida. Vale. Y esta es la bola de no sé, que no lo sé. Se pues entiende, ¿no? Que ahora esto se están riendo, me están... es la parte que no sé, que no lo sé. Porque la parte que no sabes la puedes gestionar. Puedes hacer un análisis de riesgos, puedes hacer pruebas de conceptos, puedes trabajar mucho para bajar esa incertidumbre. Pero la que no sabes que no sabes, esa te va a golpear. Tarde o temprano te la vas a encontrar en tu camino. Y lo único que puedes hacer para luchar contra esa bola, que es muy grande y muy mala, es tener una empresa con la suficiente capacidad de adaptación para que cuando llegue estés preparado. Una más, Luis. ¡Spoiler! El, ¿Este sí? Vale. Gracias. En, en 2002 se hizo una encuesta, no he encontrado otra más cercana porque se dejó de hacer esta, pero no han cambiado mucho las cosas. No os lo puedo demostrar porque no tengo tiempo, pero me vais a tener que creer y ya está. En 2002 se hizo una encuesta con más de mil proyectos en la cual se analizaron el nivel de uso de las features que tenían esos productos digitales. Y los datos eran catastróficos, porque nos dicen que el 45% de las fitus, el 45, no se usaban nunca, nunca, casi la mitad. Pero es que luego encima llega el 19% y dicen, rara vez el 19%. Y luego tienes encima el 16% que es algunas veces. Tenemos una suma del 80% de las features, de las funcionalidades de nuestro producto digital que con suerte se usan algunas veces. Pero somos conscientes de lo trágico que es esto de al usuario hay que enseñarle a usarles todas. El onboarding es de todas. Cuando está navegando por nuestras opciones, las tiene todas delante, es una complejidad de la hostia. Pero es que encima, ¿cuánto cuesta meter esto en desarrollo? ¿Cuánto nos ha hacer cosas que es que no se están usando? Y después marketing tiene que publicitarlas. Y vas a publicitar algo que nadie quiere. O sea, eh, desastre. Me estáis torpedeando porque me odiáis, ¿no? Y es que al final... El problema es que nos emperramos en hacer enfoques predictivos, que es la forma tradicional. Y no es culpa nuestra. En la educación, desde que somos chicos, se emperran enseñarnos cómo, que las cosas tienen que tener un plan, una fase y que así tienen que funcionar. Y la realidad nos enseña que en, en, el de, en los desarrollos complejos, como el desarrollo del software, un enfoque predictivo no funciona, tiene que ser adaptativo. Porque los caminos que hay delante nuestra están llenos de monstruos. Está, te puede tocar Frankenstein, te puede tocar un raptor o te puede tocar el mismísimo en Allen, está ahí, que aparece mucho en los productos digitales. Pero el problema no solo que es que el camino está lleno de trampas, sino es que no sabemos cuál es el camino correcto. No sabemos si el camino que estamos emprendiendo en ese momento va a girar, o me tengo que salir, o deshacerlo y empezar otro. Dale. Entonces eh... Como ese problema estaba pasando en, la, en el mundo del software y no estaban saliendo las cosas como la gente quería, pero había una serie de proyectos y de personas que estaban gestionando todos los productos que tocaban de una forma diferente y tenían mucho más porcentaje de éxito, no un 100%, nadie os puede asegurar un 100% de éxito gestionando nada de ninguna manera. De hecho está muy lejos, no llega ni al 50% en el mundo allá, el que es mucho más alto que el tradicional. Y esas personas se juntaron en 2001 y dijeron, oye, ¿qué es lo que tenemos en común todos nosotros? Que estamos dando más en el clavo cuando desarrollamos un producto digital? Nuestros productos están siendo usados, no tienen un porcentaje muy alto de features no usadas. Nuestros productos son de más calidad. ¿Qué es lo que tenemos en común? Ahí os sonarán quizás, se juntó la gente que estaba trabajando con Scrum, se juntó la gente que estaba trabajando con Stream Programming y se juntaron nuevas formas de gestionar. Y entre ellos, lo único que tenían en común, que pudieron poner en un papel que se llamó, que se llamó el allá el Manifesto, era simplemente cuatro valores y doce principios. No podían darnos más. Cuatro valores y doce principios. Y eso significa ser agilista. ¿Y eso qué es? O sea, es casi una declaración de intenciones. Por eso luego hay una serie de marcos de trabajo, como os Sonará, o, o métodos como Kanban que os ayuda, siguiéndolos, a aceptar esos principios y valores. No voy a entrar mucho, solo voy a contar lo que ellos querían transmitir. Lo que ellos querían transmitir es que para que tú tengas mucha capacidad de adaptación, lo que tienes que hacer es dar pequeños pasos. Y en cada paso pensar, es bastante sentido común, en cada paso pensar cuál es el siguiente paso. Cada uno de esos pasos en verdad lo que te están diciendo es que entregues software funcionando. La palabra funcionando significa que te entrego software que está lo suficientemente testeado y que estás tan tranquilo que sepas que va a funcionar. Y luego en cada paso tienes que ser capaz y tener el valor de preguntarle a todos los que usan tu producto digital qué, te, qué le parece lo que le has entregado y ese feedback se capaz de meterlo en tu cola de trabajo. Es muy complicado, sobre todo cuando hablamos de productos digitales que son B2C. De hecho, espero que después nos dé una charlita por aquí nuestro amigo de OnTrack que nos ayuda un poquito en esa parte. Entonces, lo único que nos dice el agilismo que tiene y entendiendo como agilismo, que vais a tener más posibilidades de éxito, es que tenéis que ir poquito a poco y tener muy claro cuáles son los siguientes pasos. Y yo os digo ahora, si esto es lo que nos cuentan, y está bastante demostrado, aunque hoy no me da tiempo a decirlo, que esto funciona mejor, ¿cuándo termina el diseño de producto? Cuando un producto está diseñado totalmente. Nunca. Y es de bastante sentido común, porque es que a veces eh, cuando te hablan de design thinking, cuando te hablan de cualquier otra dinámica, es que parece que te vas a meter en una sala dos días y vas a salir diciendo, lo tengo. Y ahora hago otra pregunta. Y eso es que es tan importante, porque hemos visto que si no, los resultados pueden ser muy malos. ¿Cómo se está gestionando? Ese diseño continuo, ¿cómo, se, cómo lo estáis gestionando en vuestra empresa? realmente lo estáis gobernando, le estáis dando transparencia a ese proceso que al final va a ser el resultado va a ser vuestro producto y es lo que va a hablar de vuestra empresa. Mi experiencia me dice que ese proceso se hace que se ha parado esto. Vale. Han, ese, mi experiencia me dice que ese proceso se hace a golpe de calentón de ceo en muchas empresas es de ah, esto es lo más importante, a las dos semanas esto es lo más, esto era, si es que esto era, ah no esto era, seguro que a lo mejor suena y mis preferidas las de los comités, si alguna tiene comité que, no? que hay comités que funcionan, ¿eh? pero es que en muchas empresas llega el CEO, el CTO, el de líder de marketing, el de recursos humanos, claro, ¿por qué no? Dos desarrolladores que son un poquito espavilaetes y tienen buena idea. Nos metemos, nos juntamos todos los miércoles a las 11. Mm, es que los miércoles estoy un poco liado y total, solo una reunión para hablar de mi futuro y mi producto. Así que en vez de, en vez de miércoles a las 11, bueno, pues cuando podamos. Y nos juntamos y entre todos tomamos muchas decisiones rápidas, porque claro, 15 minutos nuestros. ¿Para qué queremos métricas ni nada? Si somos, si somos nosotros, somos la caña, no han dado millones por ahí de inversión, tenemos que ser buenos. Entonces, ¿qué pasa en si la empresa? Que empieza a generarse muchísima carga de trabajo. Esto siempre pasa porque no gobernamos el diseño de producto y de repente se empiezan a abrir muchas, muchas funcionalidades y ninguna se acaba. Y tenemos una empresa hasta los huevos. ¿Se puede decir eso? Entonces, ahora os voy a decir algo mágico. La frase mágica que os vais a llevar en donde, si sale esta frase, agarraron los machos porque podéis estar muy jodidos. Y os la voy a... Venga, la voy a contar. La frase que aparece en ese momento es es que los desarrolladores no están comprometidos. Acordaros de mí. Acordaros de mí cuando escuchéis esa frase. Ahora veremos por qué lo digo. Veréis que a lo mejor es verdad y estáis en un entorno donde los desarrolladores no están comprometidos. A lo mejor lo que oculta esa frase es que no están motivados porque están muy cansados de empezar mucho trabajo y no puedes terminar nada. Dale, creo que ve que dale. ¿Cómo que cinco? Bueno, venga. Entonces, yo estoy seguro. Que todos tenéis esto, estoy muy seguro en los equipos, estoy muy seguro que lo gestionáis, que le dais transparencia, claro, es que no están motivados, no están comprometidos, hay que, hay que, aquí hay que ordenar las cosas. Eso, y esta parte, que es la parte de ejecución, es la que recibe el nombre de downstream, que es pues, la parte desde de que ya sé que una idea es buena hasta que la llevo a producción a mi cliente. Pero ¿qué estamos haciendo con el diseño? ¿Qué estamos haciendo con la ideación, con la capacitación? de mi producto, que es que nadie le hace ni puto caso generalmente, es que la gente pasa, danle ahí. Pues esa parte se llama el upstream que es el generador de opciones de mi producto. Dadle otra vez Luis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el upstream? Esto es una de mil maneras, pero tampoco hace falta nada especial. Simplemente cogemos, hacemos un mismo tablón y le damos la transparencia que se merece a ese proceso. Oye, Nacho, ¿llevas 23 minutos hablando para decirme que me hago un tablón? Mm, sí, pero aparte aparte también es para deciros que hay que ser honestos consigo mismo. Este tablón lo que significa es que reconoces que hay un proceso por el cual tú no puedes meter en tu producto lo que te dé la gana. Y reconoces que hay un proceso que es, se te ocurre algo, esto es un ejemplo entre mil millones, se te ocurre algo, haces una síntesis, que lo que hace es que lo separas en muchos sitios, luego os haces un análisis para ver que tiene sentido, esa idea que has tenido, y luego lo pones en Ready to Commit, dale. Y lo que tú tienes en Ready to Commit, que no has descartado, porque por ese camino las ideas que has demostrado que no tienen sentido, las descartas, no pasa nada, pues son lo que alimentan a tu downstream, a, tu, a, a, a todo tu equipo. Y os voy a decir una cosa, en todas las empresas que nosotros llegamos, que nos dicen, es que nuestro problema es que los developers pues, no están comprometidos. Cuando ponemos esto a funcionar a tope, porque no es tan fácil como parece, tiene mucho de flujo de trabajo, mucha teoría, lo que pasa es que aquí se quedan sin trabajo. Lo que pasa es que en el downstream sacan todo, y no tienen comida, porque la gente de arriba no está haciendo su trabajo. Y esa esos developers, pocos comprometidos, de repente son es lo único que está funcionando en esa empresa. Y el problema venía es porque no habíamos sido lo suficientemente honestos y fuertes como para darle transparencia a nuestro sistema de gestión de usuarios. Dale. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí dentro? Dale muchas veces. Bueno, dos, tres, cuatro y cinco. Una más. Pues ahí dentro ya podéis hacer lo que queráis, porque es que además todas las ideas que tengáis van a tener el mismo grado de incertidumbre, van a ser iguales de disruptivas, van a necesitar la misma investigación, pues tenéis mil técnicas. ¿Queréis saber qué problemas queréis resolver porque no lo tenéis claro y queréis empatizar? Pues tenéis Design Thinking. Que lo que tenéis es un producto que lo usan grandes cuentas y tenéis o siete multinacionales que os están pidiendo algo parecido pero no lo mismo. Pues lo sentáis y le hacéis un inception y un taller de historial de usuarios. Y técnicas tenéis mil, pero lo que hay que entender es por qué estamos aplicando esas técnicas y qué estamos buscando. Mirad, eh, eh, cuando te piden que das una charla yo venía muy nervioso. No por el hecho de hablar en público y tal, sino porque estoy robando tiempo a la gente. Y lo único que espero de esta charla es que os llevéis algo en la mochila y que hayáis visto esta charla más que como un gasto, una inversión de tiempo. ¿vale una vez y ya está. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Venga, que hayamos comido, ya hemos recuperado algo de fuerzas. Tiene que haber algo en el tintero, que no ha dado caña por aquí. No. Yo, tío, tengo que agradecerte que me has hecho sentirme útil aquí con <risa> el episodio de Te quedo unas cuentas todavía. ¿Cómo lidias con esas empresas que funcionan como tú decías? ¿no? En esos casos en los que te llaman para arreglar algo y tú llegas ahí y el problema es que no saben ni lo que quieren ni demás, ¿cuáles son los tres pasos que hay que dar? Porque seguro que todos conocemos alguna empresa cercana en esa situación, o incluso podemos estar involucrados en una. ¿Cuál es el camino para empezar a solucionar eso? No hay fórmula mágica. Eso es lo malo y lo bonito, yo creo, de mi trabajo. Cada empresa es un mundo, tiene un muro por todas partes... Lo que sí ayuda, lo primero que nosotros buscamos siempre es dar transparencia y visibilidad a todo lo que pasa en la empresa. Que es al final esto. Es, oye, ¿qué tienes? ¿Un proceso de creación? Sí, nos juntamos de en cuando, vamos a darle transparencia. Vamos a darle transparencia al equipo. Nosotros lo que hacemos cuando llegamos es atacar a los procesos. El agilismo está un poco asociado a gente en tuturrosa con... bailando por el campo y dándose abrazos. Y no es nada de eso. Al final es capitalista lo que nosotros buscamos maximizar la productividad y el revenue de la empresa. Punto. Entonces, cuando nosotros llegamos para transformar eso, le damos mucha transparencia a todos los procesos. Y cuando tú tienes transparencia, los problemas salen. Y cuando tienes los problemas claros, puedes tomar buenas, buenas decisiones. Gracias. Eh, buenas, Nacho. Hola, ¿qué tal? Eh, Hola. Te quería hacer una pregunta y es, eh, hay ciertas corrientes de agilismo que se viran un poco más a la parte de lo que acabas de decir tú, que es puramente capitalista, que lo que tratan de decir es que metodología ágil y producto se trata de maximizar el trabajo no realizado. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, no, no sé un poco cómo es tu visión en ese sentido de decir, mira, queremos hacer esto, esto y esto, y ser capaces de decir, esto lo descarto, esto lo descarto, y vamos a esto porque es lo que me, lo que me va a traer más impacto en menos tiempo y con menos sí. esfuerzo. Es uno de los principios ágiles, es el arte de maximizar el trabajo no realizado. Eso lo que quiere decir es, ante la duda, no lo hagas. Porque al final en software lo que pasa, si tú tuvieras una empresa que hiciera farolas, y te llega alguien y te dice, oye, que nos han pedido mil farolas. Y dice, vale, ¿cuánto miden? ¿De qué color? Bueno, no lo sé. Tú no le dices, vale, ponme pues mil farolas azules de cinco metros de alto. Tú te estás quieto, pero en el software, como en la nube cabe todo, y como es infinito, pero es que estamos creando complejidad, estamos metiendo un código que hay que mantener y al final siempre hay que hacer. Lo que siempre nos pasa en software, además, es lo típico de, bueno, lo voy a hacer así y ya lo refactorizaré, ya lo arreglaré, ya haré los test. Y eso sabemos que no es verdad. Entonces, en esos momentos, por ejemplo, cuando en, entre el upstream y el downstream se quedan vacíos, nosotros a la empresa decimos, no hagas nada. Si es que no sabes lo que tienes que hacer, trabaja en eso y que la gente haga formaciones estudie, algo nada que hacer, que yo entiendo que eso es muy duro, es decir, es que tengo a la gente parada, y digo, no está parada, está mejorando o haciendo algo, y todo es mejor que hacer algo que no está seguro. Lo que pasa es que esta forma de trabajar no es barata. Es que el agilismo, ser si el agile no es barato, pero sí te asegura que tienes mucho más porcentaje de crear el producto que necesitan tus usuarios, y es hasta donde tú quieras apostar. Buenas. Mira. Quería ahondar un poco en la parte de de lo, de lo la feature con el tema de que nunca se usa, ¿no? Y no es fácil para empresas B2B2C el hecho de que mmm, se conviertan las reuniones de requerimiento en hace funcionales, hacer funcionales, hace funcionales y el cliente cada dos por tres te esté cambiando esos funcionales o no dé un tiempo a que se madure ese producto, ese sprint, porque ya justo al siguiente te la han cambiado, entonces realmente al final son características que no se llevan a cabo. Pero a veces es difícil, o por lo menos a, a mí me cuesta decirle al cliente que no, cuando te, hay una idea muy peregrina, tú le adviertes, lo dices que no, y después se choca. Entonces, no sé si te ha tenido esa... Pero ¿El cliente está... es quien usa el producto o cuál es la situación ahí? El cliente es el que vende el producto al, al consumidor. Entonces realmente si tú le trabajas al cliente, es que ahí el problema es en sí mismo de desarrollo. Es decir, tú, si el cliente luego la vende, lo que el agilismo te dice es que premien la colaboración con un cliente, pero del equipo desarrollador. Claro. Entonces el problema es de base, el problema es que vosotros tenéis que sentar con lo último. Esa gente en medio que ni lo usa ni lo hace, ¿qué hace en ese proceso? Yo entiendo que quieren pasta, bueno, pues le dais un feed, pero oye, ¿Quieres que esto salga bien? Quítate y vamos a trabajar con estas personas directamente. El problema es de base de trabajo. Así que estés jodidos. <risa> hola, hola Nacho. Hola. A ver, eh, mi pregunta va un poco más eh, en tema operativo. ¿no? He visto el flujo que tenéis de upstream y downstream. Vale, nosotros... Eh, para el upstream utilizamos AHA donde definimos el, la visión, la modelo del negocio, definimos el roadmap, etcétera, y luego sería la parte de abajo sería un poco gira, ¿no? Lo que se acaba pasando a funcionalidades. ¿En qué momento, en tu opinión, esto es? Eh, ¿Dónde crees que debería involucrarse desarrollo, desarrollo y UX? Si el upstream es solo de producto, de un product manager y el downstream es un product owner, ¿o cómo dónde involucrarías producto ahí? O sea, perdona, desarrollo. ¿En qué momento del upstream involucrarías también a desarrollo? Es que depende mucho del flujo que tengáis de upstream, pero muchísimo, porque hay gente que en el flujo de upstream ya tiene prototipado o incluso un pasito antes, priotita, prio... Eso. <risa> <risa> Entonces, en el momento en el que a ellos les incumba, en el momento en el que ellos tienen que realizar trabajo, ahí los, ahí los tienes que meter. O sea, Si ellos van a realizar trabajo... Es que después de, luego tenemos gente con Upstream que son eh, departamentos de innovación, donde el Upstream no es un producto, sino qué producto vas a sacar. Entonces ahí hay un momento también en el que ellos trabajan con Lean Startup y ahí tenés que meter a veces, depende del prototipo, o del, entonces es que depende del flujo que tengáis. Yo os recomiendo que en el momento en el que les afecte tenés que meterlo. ¿Por qué? Porque ellos tienen una capacidad limitada y tienen que tener en cuenta qué les va a venir de ahí y qué les va a venir por downstream y saber qué, qué os pueden entregar en cada sprint. No sé, es que no sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Sí, o sea, tampoco poco. tengo yo la respuesta, es un poco, porque eso es como un modelo muy feliz, ¿no? Luego realmente es, vale, cuando termina se ha validado pues, una opción, una nueva feature o eso, lo que sea una nueva línea de negocio. Vale, llegas al final del flujo, pero cuando llega a desarrollo la gente lo puede empezar a picar, o sea, no hay no, bueno, una serie de usuarios. Sí, hay un periodo intermedio. ¿no? Porque hay que entender bien el flujo de trabajo de esto. Esto no es un flujo de push, nosotros nunca trabajamos con push, es un sistema pool que es muy importante. Entonces, cuando tú terminas el upstream, estás generando una, una piscina, un pool de opciones, y cuando el equipo del upstream estés librando capacidad, hará pull de lo que tú tienes. Entonces, el hecho de que tú lo termines antes o después, no implica que se empiece antes o después. Para tú saber cuándo se va a empezar, tienes que mirar. Tendréis que tener gráficas, que trabajando así seguramente tendréis, de oye, ¿cuánto tiempo está mi feature parada? ¿Cuánto tiempo pasa desde que lo coge realmente el downstream y lo termina? ¿Cuánto? Y ya así te puedes hacer una idea, pero nada te puede asegurar que el trabajo vaya a empezar. Pues tenemos que avanzar ya para adelante. Perdona, Luis, solo que hacer un inciso. Esta es la primera charla que da Nacho en público, venía acojonado. Yo creo que la ha hecho como de puta madre, ¿no? Un súper fuerte aplauso.